Muchos de estos actores que, que fueron parte de estas eh, capacitaciones que, que Global Community facilitó son autoridades que tomaron este cargo este, importante en el gobierno territorial Ramiro Friol. Con este taller, con eh, todas las técnicas, ¿verdad? que aprendimos eh, a resolver eh, diferentes conflictos. Nos ayudó ¿verdad? a conocernos un poquito mejor, a ser más abiertos, a ser este, incluso más honestos los unos con los otros. Los líderes de Agualtara son más activos, son más proactivos y se cuestionan más. Son más participativos en los medios de comunicación. El proceso promovió espacios que permitían la identificación de buenas prácticas y aprendizajes sobre el liderazgo personal y los modelos culturales que lo sustentan. Este proceso fue diseñado con el espíritu de construir un espacio de reflexión, de diálogo alrededor del líder, identificando los saberes de la comunidad, de los líderes, de las lideresas, escudriñando nuestros sueños alrededor del liderazgo. Busca mejorar las prácticas, respetando la cultura de cada comunidad, de cada organización. Lo que proponemos es que las participantes, que los participantes, determinen qué nivel de liderazgo quieren. La más beneficiada es la organización, la red, ¿verdad? Porque estamos creando y fortaleciendo capacidades en nuestras mujeres, en nuestras afiliadas, y pues creo que a título personal pues también porque eh, esto les va a servir dentro y fuera de la organización, ¿verdad? Porque pues esto está contribuyendo también a desarrollar su visión, ¿verdad? A desarrollar sus capacidades. Ha sido fundamental porque ellos adquirieron nuevas herramientas que les están permitiendo trabajar más de cerca con sus asambleas comunitarias, con los grupos que ellos mismos atienden. Eh, y ha permitido tener una comunicación más fluida y más directa hacia la organización. Lo que considero que fue oportuno el taller sobre liderazgo, especialmente porque era el inicio de un nuevo gobierno comunal creó el de Bluefield Y lo más importante es el desprendimiento de uno como persona, sino eh, buscando el bien común. Esa experiencia fue muy importante el poder reflexionar sobre el qué hacer, el cómo hacer. Apoyar el fortalecimiento organizacional de los socios del programa de gobernabilidad que ejecuta Global Communities a través del desarrollo de habilidades y competencias de los líderes y lideresas comunitarios. Es una acción estratégica que busca la sostenibilidad organizacional. Este tipo de elementos, de temas, es importante reflexionarlo a la luz de buscar mejorar las prácticas, no de un día para otro, al final cuando hablamos de valores no hablamos de, de de algo que podamos cambiar de la noche a la mañana, sino que es un proceso pero es un proceso que no puede iniciar si no comenzamos a reflexionar desde hoy cómo podemos mejorar. En este proceso participaron 109 líderes y lideresas, 62 mujeres y 47 hombres. Los participantes provienen de los comités de desarrollo municipal Técnicos y concejales de las alcaldías de Santo Domingo, San Pedro de Lóvago y Muelle de los Bueyes. Asimismo, organizaciones de sociedad civil como la Red de Mujeres Chontaleñas y la Fundación de Mujeres de San Miguelito en Río San Juan. Igualmente participaron miembros de los gobiernos territoriales de Agualtara y Ramacriol, así como el gobierno comunal criol de Bluefield. Aprendí de que eh, no se debe de hacer las cosas unilateralmente, por eso somos un cuerpo y que eh, debemos siempre de contar eh, con las experiencias de otros. Las mujeres quedamos mayormente fortalecidas, empoderadas, pero hoy estamos más convencidas que hemos logrado eh, cruzar y saltar brechas. Ser un buen líder, esa es una parte que aprendimos a escuchar, a analizar, la responsabilidad de ser parte de un gobierno comunal está encima de nuestro hombro, porque, no, porque ahora ya, ya no es solo tu familia, sino son las otras familias, es una comunidad entera.